Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo eh, vamos a ver el siguiente circuito combinacional estándar. En concreto, vamos a ver cómo funciona y cómo implementar un demultiplexor. Básicamente, los demultiplexores son aquellos circuitos que realizan la función contraria a los multiplexores. Si os acordáis, un multiplexor lo que hacía era básicamente seleccionar entre unas entradas, teníamos unas entradas de datos, y con unas entradas de selección escogíamos, seleccionábamos el valor de la entrada que pasaba a la salida. Pues aquí es girarlo totalmente. Cogemos y tenemos únicamente una entrada, y las entradas de selección lo que hacen es indicar a cuál de las salidas, porque tenemos muy, 2 elevado a n salidas, tenemos tantas salidas como podamos indicar con las entradas de selección, pues a cuál de sus salidas del circuito, desplazamos, enviamos el valor de la entrada, de la única entrada que tenemos. ¿Ok? Así que eh, fijaros que este tipo de circuitos tendrían n entradas de selección siempre, tendría una única entrada de datos que sería la que llevaríamos a las dos elevadas n salidas que tenemos. La salida que esté seleccionada a través de la variable de selección valdrá el valor de la entrada. ¿Pero qué valdrán el resto de salidas? El resto de salidas serán valor cero, ¿ok? ¿Cómo dibujamos, cómo representamos estos circuitos? Pues igual que en el caso anterior teníamos tres posibles representaciones, para los de multiplexores también tenemos tres, la típica caja representando un circuito con el nombre del circuito o el pentágono que comentábamos pero en este caso girado o el trapecio que comentábamos también de nuevo girado. Las partes pequeñas, la parte eh, cortas, los, los lados más pequeños o el vértice, corresponden a la, la entrada, la única entrada de datos, y la parte larga pues, corresponde a las 2 elevado a n salidas. ¿okay? ¿Cuál sería el de multiplexor más pequeños? El de multiplexor más pequeño sería el que tiene una única entrada de selección y tiene dos salidas. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cuál sería la tabla de verdad de este, de este circuito? Como este circuito solo tendría una entrada de datos y una entrada de selección, es un circuito con dos entradas. Así que la tabla de verdad son uh, cuatro casos, dos entradas, cuatro casos. ¿Cuántas funciones o cuántas salidas tendría? Tendría dos salidas, x0 y x1, por tanto, dos funciones a representar. ¿Cuándo vale x0, 1? 1 vale x0 cuando está seleccionado x0, es decir, cuando ese 0 vale 0, y cuando la x vale 1, porque aunque esté seleccionado si la x vale 0, la salida es 0. Por tanto, cuando está seleccionado el caso 0, en ese 0, y la x vale 1. En ese caso, x0 es 1. ¿Cuándo vale y0, y1, 1? Pues y1 vale 1 cuando la x vale 1 y cuando el caso seleccionado es el 1. La, la y, la salida seleccionada, es la salida 1. Por tanto, es este caso de aquí. Estas son funciones que corresponden a, siempre a una an. A una AN, porque solo va a estar seleccionada, siempre vamos a tener únicamente activas, solo va a valer uno, una de las salidas, uno de los casos. Por tanto, siempre van a venir implementadas cada una de las, de las salidas con una AN para el caso concreto. En este caso, Y1 es una AN entre X y S0, y para X0 pues va a ser una AN entre X y S0 eh, negado. Extender esto a unos de multiplexores de un tamaño más grande sería bastante sencillo. ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que hubiese querido eh, construir un multiplexor de dos entradas de selección. ¿Cuáles serían sus funciones de salida? Con dos entradas de selección tendría cuatro salidas, es decir, tendría y 0, y 1, y 2, y 3. Y básicamente, ¿cuándo van a valer? estas salidas 0, eh, perdón, 1, cuando la X valga 1 y esté seleccionada esa entrada. ¿Cuándo está seleccionada Y0? Pues cuando S1, S0 valen 0. ¿Cuándo está seleccionado y 1 Pues cuando S1 vale 0 y S0 vale 1. cuándo y I2? Pues S1, 1, S0, 0. ¿Y cuándo y3, Pues cuando las dos entradas de selección valen 1. Básicamente estas serían las funciones correspondientes a un multiplexor de dos entradas de selección. Y lo mismo para cualquier tamaño, ¿vale? Siempre sería muy sencillo eh, eh, obtener, sacar las funciones eh, que implementan las salidas de un demultiplexor, ¿de acuerdo? ¿Para qué funcionan los demultiplexores? Pues, básicamente, las funciones contrarias de las que comentábamos anteriormente. En particular, la, la más habitual sería la recepción de datos a través de un medio de transmisión compartido o en, en, cuando teníamos que transmitir, teníamos que serializar un dato, eh, eh, lo podíamos hacer con multiplexores. Si queremos deserializar, es decir, volver a pasar de serie a paralelo, pues también tendríamos que utilizar en ese caso un demultiplexor, ¿vale? Y ya por último, demultiplexores vectoriales. Eh, es básicamente lo mismo que hemos comentado con los multiplexores. En lugar de tener las entradas y salidas, en lugar de tener las entradas de datos y las salidas de un bit, si necesitamos más bits, pues lo único que tenemos que hacer es situar, usar n, de multiplexores en este caso, de multiplexores, todos ellos conectados con la entrada de selección en común y así puedo construir de multiplexores vectoriales. Si por ejemplo quisiéramos uno de dos, pues pongo dos de multiplexores, esta sería la entrada de x sub 0, x sub 1 y la salida, pues esta sería de x 0, el bit menos significativo perdón, de Y0 el bit menos significativo, de Y0 el bit más significativo. Estas dos salidas corresponderían a, a la salida 0, a la salida Y0, y de la salida Y1, pues esta sería el bit menos significativo, es decir, X de eh, Y de 1, 0, y esta la del bit más significativo de Y1, es decir, Y1, 1. ¿Ok? Y no tiene más complicación. Y bueno, de los de multiplexores, eh, poco más, ya, ya estaría todo. Así que, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.